We'll be Hola, qué tal todos, mi gente. Bienvenidos nuevamente al canal a esto que se llama narrando. Esta vez volvemos a traer un video más de este joven prodigio, o como diría Maureen, el niño challenger de 13 años que ahora tiene 15. <risa> el niño maravilla, señores. Hoy traemos otro video de Steph. Sí. ¿Por qué traemos otro video de Steph? Eh, Steph va en el primer lugar. Bueno, está codiando con otra persona otro streamer que se llama rain eh, por acá también vamos a dejar la tabla de clasificaciones para que veamos cómo van hasta ahora pero qué pasa con ellos dos eh, ellos dos son muy buenos en solo q y esa es la razón eh, podemos verlo en este video la forma en la manera en que farmea su línea es extraordinaria mira cómo le hace un push totalmente a la Catarina para que ella no pueda hacer nada, de igual manera creo que ha tenido problemas de conexión ya que Steph vive en un país donde el internet, eh, bueno mejor dicho hay muchas cosas, donde es complicado pero sin embargo podemos ver buenas jugadas en esta partida. Eh, a la Catarina se le olvida que está jugando contra un Challenger eh, También recordemos que este es un rango de Gran Maestro eh, Actualmente está en Maestro porque todavía no ha podido ascender Pero ya sería Gran Maestro con el nivel de PL que tiene el Nivel de LP Así que bueno Miren eso Miren cómo se salva de la torre Justo y preciso activa la... Build. A eso se le llama estrategia Justo y preciso activa la habilidad Pero bueno, no falta nunca un jungla que esté asediando siempre a la línea del mid Y es importante que tú tengas presente esto Y que no te sobreciendas tanto Y si vas a hacer una jugada, tienes que estar pendiente y no quedarte vaqueando eh, en el mismo lugar o algo así, siempre tienes que estar muy pendiente eh, A la Catarina se le olvida y se adelanta un poco creyendo que puede farmear su línea, pero eso es la diferencia entre un challenger y un bronce, o plata, o oro, o platino, o bueno, yo que sé, o diamante incluso, eh, de que sabes reconocer lo que sería la línea o el poder que tienes sobre la línea. Eh, como le explico, sería una ventaja en este caso Step tiene la ventaja ya que se llevó una kill al vaquear tiene un ítem de más así que la Katarina tiene que estar por debajo si la pudo matar sin ese ítem la puede volver a matar fácilmente con un nuevo ítem ¿no? es simplemente lógica aquí vemos de nuevo ese jungla Are you sure about ese jungla que no deja en paz pero el Steph lo sabe muy bien y se mete a por todas. El Caxi sabe que... Pues obviamente no le puede pelear. Adicional tiene la pasiva cargada. Esa Rel intenta hacer algo muy bueno. Donde le fuese metido ese Zoom, La verdad hubiese sido el final de esos dos. Porque el Caxi seguramente se iba a meter a defenderla. Y bueno, iba a ser GG. Pero bueno, como todos también las historias. Eh, no te puedes sobreexcender hermano. O sea, si sí, llevas dos niveles de más. Pero acá comete un error que no debes hacer tampoco por una kill y si no concentrarte nuevamente bueno ya él sabía que estaba muerto y por eso se quedó ahí parado como si nada porque no iba a poder hacer nada ya las habilidades no las tenía y bueno, nada, o sea, simplemente deberá morir Pero esa es una de las cosas por la cual se puede diferenciar una partida buena o un jugador bueno Es que sabe aprovechar bien las ventajas que lleva eh, Por ejemplo, acá vemos otra parte o oh, otra escena, hay una escena <ríe> donde ah, sí, muerde el cebo No se cansa de gankear la línea del medio y es que el jungla lo sabe pero termina llevándose la vida de la catarina y bueno nada o sea salió war uno por uno pues está bien el jungla de igual manera no va tan bien así que no pasa nada y aquí Steph aprovecha súper la ventaja que ya tiene llevándole un nivel de más mira eso como se regresa con esa Q, hermano o sea es Impresionante las mecánicas que manejan, De igual manera, hay otros jugadores también muy buenos, lo que sería Rey, lo que sería Vallagin, etc. Son otros streamers también, eh, cada uno es en su plataforma. Y la verdad, o sea, son muy buenos. Y vamos a traer otros videos de ellos también, si en dado caso así lo pide la banda. Miren esta jugada nomás, o sea, es impresionante. El pobre Caxi, ¿no? el pobre Caxi no sabe qué hacer, y dice, ¿será que entro? ¿Será que no entro? Ya le reventaron, el... <ríe> le subieron la mollera y no, mejor me voy, me voy, me voy, me voy, me voy, dijo el Caxi, o sea, a la verga todo y, y aquí nos vamos porque no vamos a poder hacer nada. Pero él se queda ahí solamente para soñar y pues la verdad tiene un error. Porque no le iba a poder hacer frente a un heraldo y a tres campeones que hay en la línea. Menos a uno que va todo fedeado. Eh, va todo fedeado, pero solamente vean por el farmeo y las tres kills. O sea, lleva tres kills y mira, aprovecha la ventaja. Sabe que la win no tiene oportunidad sobre ella y de una vez se va hacia arriba. Y mira, eso es lo que pasa. Esto es la diferencia entre un challenger y un bronce o plata o oro. O un elo bajo. Los elos bajos pueden ir, no sé, 15-1. Pueden ir 10-0. Y de igual manera no saben aprovechar la ventaja. No saben estompear las líneas. Y otro de los errores es que siempre quieren la kill. Por todo, todo, todo. Siempre están buscando la kill. La kill, la kill. Para ser el mejor jugador toc. En la partida. Y decir, bueno, fui el mejor de toda la partida. Pero, en fin, pueden hasta perder la partida. Aquí Steph sabe eso y le dejó la kill a sus compañeros. No pasa nada, de igual manera estaba limpiando muy bien la línea, la oleada. Y miren la jugada que se hace acá. Se hace una doble kill. Mejor dicho, una triple kill. Pero empezando legalmente se hizo la doble y ya luego estompea la Wayne. Pero miren esto, o sea, él sabe que no tiene oportunidad de meterse bajo torre con la Wayne y se va a reposicionar eso es algo muy importante y aquí que hizo simplemente cargó su pasiva Mira. ¡Excelente ese plaquito que le hizo ahí! Vea, la Catarina ya está tan tilteada que ni siquiera se mueve. O sea, dice ya a la verga todo, nos fuimos. Se hace una doble acá el desastre mundial con la rel, señores. Calcula sobrenatural el daño, señores. Hace que esta partida sea una partida muy fácil, muy easy. Que se vea muy, muy fácil todo. Pero la verdad es complejo eh, mantener la ventaja y saber que tu equipo te va a respaldar también, ¿eh? Entonces aquí podemos ver, podemos notar eso, y mira hay una escena donde también muere, también muere señores, no es eterna, pero de igual manera eh, ya aquí la partida está ganada y aquí se termina todo, están intentando hacer el balón, les llegan de una vez, él se hace una cuadra kill y eso hace que el otro equipo se desmoralice totalmente y diga nada, ya fue, jeje, de aquí no ganamos. Así que esa es la diferencia entre un challenger y un bronce o plata o por qué no subes de O Tienes que saber aprovechar las ventajas y pues obviamente aquí podemos ver que su equipo él no se está comunicando con nadie, simplemente está haciendo su partida. Así que bueno, si te gustó el video, por favor, dale like suscríbete y nos vemos en un próximo video. Muchas gracias. Bye bye. Ya estás listo, Juan Carlos. Bienvenido a la frente, de que already, gracias that you're fine you're not really fine you just can't get into it because they would never